Voy a dejar todo, la drástica decisión de Facundo Ambrosioni por Morena Real. Estos últimos días fueron un tanto complicados para Jorge Real ya que el periodista de intrusos enfrenta a la ira de su hija mayor, Morena, que volvió a arremeter con fuerza. La joven, en estos momentos de desborde. Cuenta con el incondicional apoyo de Facundo Ambrosioni, su novio. El jugador de Temperley le dedicó un emotivo texto. El la jura que va a dejar todo por ella. Esta nena es el amor de mi vida, así como la ven tan simple y humilde como desde el primer día que la conocí es ella, nunca conocí a nadie con los ovarios, la valencia, lo luchadora como es ella que mira para adelante con ganas de progresar, con ganas de ser mejor cada día, con ganas de crecer y sé que va a volar y va a volar muy alto que va a poner la vara tan alta que va a ser muy difícil alcanzar porque confío en su capacidad de inteligencia y de superación día a día. Sik, escribió en un pasaje del extenso texto con ley que acompañó la postal. Estoy orgulloso de tener la novia, mujer, esposa que tengo a mi lado que deja la vida por mí como yo también por ella. Sé que muchos nos quieren derrumbar algo que nos costó tanto conseguir pero va a ser muy difícil porque así como nos ven caminado de la mano y con una sonrisa en nuestras caras, felices así va a ser siempre porque tengo el pecho preparado para recibir todas las balas que quieran, acá voy a estar dando la cara para responder cada una de esas balas porque voy a pelear, luchar y todo por estar al lado de esta mujer hermosa, sig, agrega el muchacho. Estoy tan seguro de todo lo que quiero con ella que voy a dejar todo como cuando decidí venirme de Córdoba a Buenos Aires con tan solo 13 años sabiendo que tenía que dejar mi familia, mis papas, hermanos, ahijada, amigos con tal de cumplir mi sueño mismo, voy a dejar todo por vos mi vida arroba morerial. Simplemente gracias amor, te amo. No me faltes nunca. Sig, concluye. Emocionada, Morena comentó que, me haces llorar. Te amo tanto mi amor, doy la vida por vos, dejo todo si es necesario, eso es lo que más me importa y lo único que quiero es que seas feliz. Gracias por hacerme tan feliz y demostrarme lo buena persona que eso es. Eso es mi novio, hombre y esposo. Para toda la vida. Gracias a Dios por hacernos unir en este camino tan lindo, gracias por no dejarme caer y cuidarme como lo haces, por dejarme dormir en tu pecho y nadie nunca nos va a separar por más que lo intenten eso va a ser imposible. Te amo para toda la vida, Sick